La capital de los simios. Esta semana en Capital de los Simios. ¿Encuentran vida extraterrestre en el desierto Pará, de Yudita, ¡Para, para, viejo! ¿Qué hace? ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, profe? ¿Cómo se te ocurre, viejo? ¿Por ¿Qué estás hablando con esa noticia? Argentinizado, ¿qué pasó? ¿Es ¿Qué sé, hombre? Si esta semana solo se de Dios, viejo. ¿De Dios? De Dios, sí, el de la 10, Die el Diego, el Gran, el único. ¿De Dieguito, Dieguito? De Dieguito Armando Maradona, ¿De... viejo. <risas> de Armando Maradona. ¿Se nos fue Maradona? Se nos fue Maradona. ¿Y esa es la única noticia que importa entonces, profe? Es lo único que importa, ¿no? encontró el control de la extraterrestre, la pelota, viejo. Se escuchan un triste bandoneón por ahí. ¿Qué tal, don Station? ¿Qué tal, pues don profe? Yo bien, ¿y usted cómo está? Con cañita, pero bien. Bien, <ríe> <ríe> cuéntese una vaquero, una de <ríe> cowboy. <ríe> Oiga, si este fuera el rumpi, yo le pondría un tema. De sexual democracia, esto es para usted. Acuérdese de su pobre hígado. Ah, miércale. <ríe> Pero bueno, lo importante es que se nos fue el 10 O sea, no sé si, no sé si es tan importante como pero Se <risa> fue a hijo Sí, pues Mira, él en una villa nació Y fue deseo de Dios, ojo Crecer y sobrevivir a la humilde expresión Ay, qué lindas palabras, profe Eso Supongo es. que son espontáneas todas me, salen, esas... me salen del alma, ¿Sí? enfrentan la adversidad Con afán de ganarse a cada paso a la vida Porque él en un potrero forjó una zurda inmortal, más encima con experiencia sedienta y ambición de llegar. De cebollita él soñaba con jugar el mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera en algún momento él a su familia ayudar. Me conmovió, profe. Sí, me conmovió, Ya poco que debutó, Marado, Marado. Ah, no sé, fue me... que curió, Marado, Marado. Su sueño tenía una estrella. Yo pensé que iba a terminar como esto es un aporte del canal, 36 <risa> <risa> En el mesh de la poesía. Sí. Un aporte de Canal 2. Exactamente. Gran canción, profe. Oiga, y se nos fue nomás, ¿Qué pasó? ¿Se nos fue Dieguito? Se nos fue Dieguito, se nos fue triste, Dieguito. Sí, pues. Paro cardiorrespiratorio. Bueno, todas las muertes son por paro cardiorrespiratorio, así que. ¿Sí? Sí. Porque tú le puedes cortar la cabeza a alguien. ¿Y fue por... Porque se le va a parar el corazón. Claro, alguien va a morir por <risa> paro cardiorrespiratorio. Entonces, no sé, bueno, le puedes dejar como colador con balazo. Claro. Y se le va a parar el corazón y le va a respirar paro cardiorrespiratorio. ¿sabes? Obvio. Es... Pero es raro, porque ahora todos estabas muriendo por COVID, ¿por? Sí por David 19. ¿Te imaginas si lo están ocultando que lo loco haya tenido... ¿David-19? ¿El David? No creo, el Diego eh, entró al hospital y se hizo una operación al, al cerebro. Sí, tenía un hematoma. ¿Sí? Sí. Entonces... ¿Entonces? No, el, el problema es que con eso, mira, va, va a ser súper cool lo que voy a decir. ¿Mm? Pero ahí a Diego, cuando le encontraron el hematoma, le remueven y el Diego automáticamente se hizo capitalista. ¿Ah, sí? Sí. El problema es que no aguantó mucho y se murió Entonces, ¿sabes? Porque a veces claro. si la gente se le operan del cerebro, se pone bien y deja de ser comunista Ah, te muerta que sencilla, dijo ¡Claro! La <risa> verdad no, estaba mal, Liguito eh, No, si sí, ya, se lo había buscado, eh, había buscado. Eh, ¿Para qué andamos con cosas? ¿Sí hay que hablar con la base eh, eh, eh, <risa> eh, Exacto eh, eh, <risa> Si sí, ya se estaba como probando el pijame pa, ¿no se acuerdan del último mundial? Cuando verdad que a, estaba duro, a, duro sí. Sí, que estaba más duro que el rejado robamiento. <risa> <risa> todo bueno esa frase de la vida Y se abraza, sí, ya se estaba probando el pijame. Bueno, manboseo todo lo que quiso. Sí, vivió la vida como él, eh, como él, solo. como él solo. Tuvo buena mina. Sí, pues. Por las buenas o por las malas, tuvo buenas <ríe> Exactamente. Aunque en el último de tiempo se humilló, igual feo. No sé si vio ese video donde estaba bailando entero, curado Curado y duro, en donde se empieza a bajar los pantalones y sí. queda puto pelado. Qué asco, <ríe> y la familia dice: Oh, vez, este <ríe> de tiquito. Tiquito tiene figura, loco, tiquito. Eh. Mira, a, a pesar de que uno puede considerar, no sé, que como persona valía callampa, uh -huh. pero él marcó un antes y un después también en el, en el fútbol sudamericano. O sea, en Argentina conocen, si tú preguntas en el resto del mundo, Argentina la conocen por Diego. Claro, Diego fue el gran embajador de, de Argentina, obviamente él llevó la bandera argentina y, y, por todo el mundo y fue una pegadura sí pues yo la verdad que con la noticia estoy hecho polvo yo para mí leer la noticia de Diego fueron unas líneas tremendamente duras para mí eh, pero sí, pues, Diego su entrenador creo que decía eh, no me acuerdo el nombre de él decía yo con Diego voy hasta el cielo pero con Maradona ni a la esquina haciendo referencia a que él tenía como dos personalidades una de futbolista y el otro, obviamente como persona pero mira el loco como futurista, en verdad era buenísimo el loco era demasiado bueno ¿Cómo qué profe? como futbolista ah el dijo futurista ¿futurista? sí Sí, dijo que también leía el tarot del ¿no? buen oh estoy con la caña todavía weón. Bueno. no bueno yo tengo tengo unos recuerdos de él jugando ya en el año 90, 94 eh eh, eh sí, bueno. ah pero usted no recuerda eh, el, el, la actuación de México 86 no estaba un chico Ah, puta, me hace sentir viejo, pues, profe, yo, me, yo me acuerdo esa jugada, yo la vi en vivo esa jugada La viste en vivo, sí, oh, bueno. qué maravilloso ¿verdad? No, fue espectacular Bueno, de hecho no le tomé mucho el peso en ese tiempo, pero sí, obviamente la recuerdo Porque estaba yo en la casa de un amiguito, yo, yo también estaba chiquitito, pero igual me acuerdo Y los más grandes estaban viendo el partido, me acuerdo que estaban viendo... Eh, Canal 13 eh, Que transmitía vía microondas desde oh. México ¿verdad? entonces ahí Diego Samantha esa tremenda jugada para la historia y obviamente uno le quedó la retina Tremenda jugada yo creo que ha sido el gol más lindo que ha tenido la historia de los mundiales o sea, han existido muchos goles mejores pero en los mundiales el, el gol más lindo como de, bueno el Diego inventó un verbo Ah, sí. Que se llama Maradonear. ¿Ya? ¿Existe ¿En, serio? en la RAE? Sí, Maradonear significa eh, esquivar rivales con el balón. ¿Pero existe en la RAE? Existe en la RAE Maradonear. ¿Mis? ¿Sí? ¿Sí? No sí. Si tú lo buscas, darle Maradonear, acción de esquivar rivales con el balón. O sea, el loco, ya. Ah, no, Ídolo máximo. Ídolo, ídolo lo máximo. Ídolo sí, máximo, el sí, diguito claro. Entonces, y... ver esa jugada. Y más encima en ese mismo partido, contra los ingleses. Esta, este partido fue en alguna semifinal, final, en cuartos de final. Cuartos de final. Y... Cuartos de final, sí. Juega en Inglaterra con, con Argentina. En ese partido tenéis que tener en cuenta que cuatro años atrás, recién, se había vivido la guerra de Malvinas. Ah, yeah. entonces los argentinos estaban re calientes imagínate, y tenían los claro, ingleses ahí enfrente lo estaban cagando <risa> tenés que darte cuenta <risa> entonces, para los argentinos era guerra, en las tribunas los locos se agarraron a combo varias veces, se quitaban las banderas, ¿cachai? los ingleses llegaban superiores porque habían ganado la guerra porque eran los ingleses y ah, vamos a cagar a estos argentinos, sudacas de mierda y toda esa cuestión y Diego se pone la... Bueno, hay, hay una anécdota muy buena con el tema de las camisetas por ejemplo ¿Ah, ¿sí? sí. como Inglaterra jugaba de blanco, lo los argentinos no podían jugar con algo celeste porque los colores eran muy parecidos. Ah, claro. Y los argentinos no tenían eh, camisetas de repuesto. De segundo equipo, digamos. No, imagínate los pobres que eran. Suaca, suaca. Sí, pues. <risa> No, y en ese tiempo, claro, eh, los piseadores y todo no, no era tan tan potente como ahora. No, por eso digo, claro. Entonces, esa camiseta, la camiseta azul con la cual juega Argentina, el presidente de la Federación Argentina, cuando le saben que tienen que jugar con Inglaterra y hacen los sorteos, y dicen que ellos tienen que ocupar la camiseta de visitante, él parte de la única tienda que había en México, en ese momento, Ciudad de México, ¿Mm? que era de Le Coq Esportif Espo, Espo, Ya Le Coq Esportif y encuentra unas camisetas que eran, no que no quedaban otras, que eran esas, eh, esas azules pero eran camisetas en blanco Ah, eran camisetas en blanco sí pues entonces, claro, tenía todos los números, obviamente las camisetas pero él tuvo que estampar el, el logo de la Federación Argentina ¿Ya? Tuvieron que hacer a las otras camisetas, recortar el logo ¿Ya? No, fue. ¿En serio? Sí, el de la Federación Argentina de Fútbol. Y bordarlo a mano en la camiseta. Si tú revisas fotos de esas de esa camisetas, ¿Eh? están los logos así como medio muñados, doblados. <risa> y, y era la, y fue la esposa del presidente de la federación ¿Eh? que se dedicó junto con una amiga a bordar las camisetas. Y las tuvieron así como 30 minutos antes del partido, quedaron listas. Ay, en esa, eso fue así. Bueno, fue terrible arcaico. <risa> y por eso, esas camisetas eran mágicas, decía todo. Por lo mismo, porque llevaron a Argentina a jugar un partido increíble, donde primero Diego hace la mano de Dios. Que le denomina él la mano de Dios, en el fondo. Bueno, fue la mano de Dios en, en, en cierto sentido, porque fue el gol con la mano. Claro, él salta a con el arquero y el mismo maradona dice, che, sí, yo no llegaba ni en pedo. Entonces, ¡ping! De hecho, el arquero quedó re caliente. <risa> sí, pues Peter. ¿Veneno? No. Peter no sé cuánto era, pero. Sí, quedó, pero... Sí, quedó recaliente. Y de hecho cuando él hizo la despedida de eh, su, digamos, de salida del fútbol, no invitó a Diego Armando. No lo invitó, <risa> no lo invitó. Y ahora hace poquito eh, fue a dar eh, unas entrevistas a algunas, eh, digamos, televisoras de su país. Y los tuiteros y todos andan diciendo que se está aprovechando la muerte de Diego porque después de ese momento, él quedó, como decía, recaliente. Y nunca me la habló a Diego Armando Maradona. Sí, de hecho, me parece que eran los dos técnicos en uno de equipo y le decían a Maradona, oye, ¿tú le darías la mano al portero? Uy, sí, ¿por qué no? Yo no tengo problema. Y el portero le dijo, no, yo le pegaría un... Sí, seco, si sí, sí, quedó muy quemado. Sí, le tenía, le tenía careta bronca. Y en ese partido, claro, él salta, le pega con la, con la mano... Pasa la pelota para arriba el arquero Y Marabona dice que él así como Sale corriendo celebrando Y él cacha que todos los, sus compañeros también Lo miran así como Bueno, le pegaste con la mano <risa> Barça <culiao". risa> Y, y Maradona va así diciendo Vení boludo, vení, vení Armá quilombo Y lo llama y todo así como ¿Eh, ya? Y van y lo abrazan y tal, Porque Maradona ve que el juez de línea Corre hacia el medio de la cancha uh -huh. Entonces dice, este weón bueno, no lo vio claro El otro estaba atrás, no creo que lo haya visto Y sale celebrando y llama a todos los, los amigos o a sea, Los otros futbolistas, celebran con él el, el, el arquero y un defensa, corren desde el área Hasta la mitad de la cancha persiguiendo al árbitro El árbitro era de túnel, güey ah, Un no yogurín digo. verde, weón. Era como, no sé, pues cuando nos tocó a nosotros el 2. Ya, sí Una bueno, no así Entonces, el árbitro de verdad no lo ve el, el juez de línea tampoco lo ve Pero fue una cuestión absurdamente, ridículamente visible Entonces, Maradona sale celebrando Y todos salen a celebrar eh, todos eh, se van con él Y terminan dando válido el gol Y los ingleses, pero vuelto locos Pero si le pegó con la mano, fue con la mano ¿Cómo no te di cuenta? Y reclamaron tan desaforadamente Y no, no, no, el gol vale, el gol vale Y, y, ese, y ese fue el 1-0 el 1-0 Sí Después viene el, La jugada del siglo Que es cuando Maradona Toma la pelota Antes de la mitad de la cancha Se maradonea dos Ahí mismo Cuando la, apenas lo recibe Y se saca tres Comienza a correr Y el loco Es más encima El relato del buen argentino Es épico Sí Es épico En verdad el loco Cuando tú escucháis ese relato Se te paran los pelos Que hay Pero Porque en verdad el, Ese gol de Maradona Es tan bacán Y el loco le pega Solamente con la pierna izquierda No que le pega nunca Con la pierna derecha uh -huh. Incluso cuando hace El amague al arquero Se lo saca y ya casi cayéndose Le pega con la, con la pierna izquierda y, le, y, y la cruza Pero ya porque los locos Le están haciendo la falta Lo habían barrido ya y todo Y luego con la última fuerza le pega eh, Creo que queda lesionado Según cuenta Diego Armando Maradona Quedó lesionado Quedó con el tobillo hinchado ah. No se lo llegaron a quebrar Pero por esa falta sí. eh, Igual con todo el digamos el fervor y toda la verdad Él se paró y empezó a celebrar más ¿no? Claro, no, sí, eh, Más encima ganarle a los ingleses Después de la guerra Entonces fue como Como una venganza Claro eh, Inglaterra logra hacer un descuento Y el marcador queda uno y, y Argentina pasa la... A la semifinal Yo también cuando chico pensaba que ese partido contra el inglés era semifinal o final Sí, sí Que, que era más importante no, era solamente cuartos de final Lo que pasa es que fue tan épico Bueno, después ese esa final fue con Alemania Esa final me parece que es con Alemania, sí, te lo digo el tiro, ¿verdad? Porque en el 90 fue, también fue con Alemania Sí, veamos el tiro Veamos el 86 Copa del Mundo Final, partidos, a ver, fase final los datos no están disponibles, maldita sea. <risa> no, pero creo que fue con Alemania. Sí, fue con Alemania entonces. Sí. Oiga, profe, pero eh, pasando al otro tema relacionado con Maradona. ¿Usted qué opina dentro del de, eh, ámbito personal de Maradona? Porque eh, se ha hablado mucho, obviamente, que él fue uno de los mejores jugadores del mundo, o el mejor jugador del mundo, pero también existe el ámbito personal po, de Maradona. Claro, ¿no? Como, como persona era un desastre. Un desastre, un arrogante, un loco que se creía mucho más de lo que era. ¿no? ¡Oh! No recomendable, por así decirlo. Ultra zurdo. Sí. Sí, defendía muerte a, a Fidel. Defendía muerte a... A Maduro. A Maduro y a ya Chávez. A los dos. Sí, amador del, del, del comunismo en todas sus expresiones. Sí. Entonces... No, como persona no tengo entendido que atacó a mujeres. También. Sí. Y que incluso muere en el Día Internacional de el, el, el, la defensa del acoso contra las mujeres. Que es como una cuestión simbólica. <risa> yeah. Y más encima muere el día en que se celebra, se celebra un natalicio <risa> sí, yo lo quiero tocar un poquito ya más, ya, ya, más ya, la ya. Ya, ya entonces ¿Ya? Ya, ya. porque quería un poquito pasar repasar un poco la historia también de Maradona eh, futbolísticamente yo la verdad es que solamente lo recuerdo desde, desde los mundiales ya. ¿ya? Yo nunca lo vi jugar en otro club que no, no haya sido en su selección no lo... A ver, recuerdo cuando llegó de vuelta a Boca Junior, creo que fue. Cuando llegó con el pelo pintado. ¿Se acuerdan? Sí, a Boca. Ya, esa fue la vuelta a Boca Junior. Entiendo, sí. Pero la verdad que no pasó muy... Eh, digamos, no fue tanto el, el, el boom después de esa vuelta. Pero sí, creo que fue en el Nápoles en donde él estuvo allá en, en su auge Sí, en el Nápoles, a ver, él parte primero en, en talleres me parece ¿Mm? por acá tengo en talleres de... Eh, no, perdió contra, contra talleres eh... Bueno, la cosa es que él se va rápidamente a eh, se va a Boca, se va después al a Barcelona, donde no le va bien En el Barcelona no lo pescan mucho, así que él se va al Nápoles La gracia es que el Nápoles estaba, era un equipo como del montón, que hace muchos años que no salía campeón Y era del sur de Italia, entonces siempre había como una... se llevaban mal con los del norte en el norte tenía la Juventus y equipos grandes Entonces que, que son muy potentes en Argentina Y este loco logra sacar los campeones de Argentina O sea, de, de Italia Los saca campeón de Europa Ahí, en esa Sí, él, solo, él, él, él, <risa> él, él. Ese era 1 contra 11 Claro, Maradona, es que, tenéis bueno, tenés que ver los goles en el Nápoles El loco de donde estuviera el pateaba y caía el arco O sea, era una cuestión que... Sí, creo que tenía más que las patas Maradona Sí, Eso lo, sí. Lo, lo, increíble Y llevar al Nápoles, que era un equipo chico, a ser campeón de Europa Una cuestión ya monstruosa Al segundo año también vuelven a ganar el Scudetto y son bicampeones de... De... de Italia El drama que tuvo Maradona ahí fue en el Mundial de Italia 90 ¿Por qué? Porque Italia juega con Argentina. ¿Ya? Y juegan en Nápoles. ¿Y se, se tuvo como sentimientos encontrados Sí, porque eh, Maradona le pide expresamente al, al, a Nápoles que apoyen a la Argentina. Inocente, oh, inocente. Oh, sí. O sea, por mucho que jueguen en equipo de del país rival no van a estar apoyando a la selección rival no, en el país, no. Y, y menos contra tu país no po, menos contra tu menos, país no, y el drama fue que cuando comienza el himno de Argentina todo el estadio pifea el himno de Argentina y Maradona quedó re caliente imagínate te <risa> estás pifeando el himno <risa> No, que para la cagada. Y mientras estaba, el, el Maradona se le ve en la cara y que está diciendo, hijos de puta, hijos de puta, hijos de puta, hijos de ¿Ah, puta. ¿sí? sí. Y Argentina, bueno, Maradona gana con... Argentina gana con gol de Maradona. <risa> y, y, y se lo grita con todo, así como que le hace corte de manga a los italianos. Después de eso, la relación obviamente no, Nunca no fue, fue igual. buena. ¿Pero él seguía jugando en el Nápoles en ese, en ese entonces? Sí, pues, y, pero ya después a fin de año se, se retira y se, y se va al Sevilla. Ya. Yeah. Pero por lo mismo, o sea, por, porque el tema del mundial lo... Oh, lo marcó mucho él. Argentina 3, Alemania Federal 2, sí, efectivamente, la gran final. Ah, lo no, control. Sí, bueno. Argentina con Bélgica, la semifinal 2-0. Argentina-Inglaterra 2-1 y argentina uruguay el octavo de final. Le ganaron 1-0 a Uruguay. Buena. Yo eh, tengo entendido que cuando él eh, está en el Nápoles, él empieza a eh, infiltrarse, no a infiltrarse, sino que empieza a mezclarse con la mafia italiana. Se sí. dice mucho. Sí. Y por eso él empieza con cuestiones turbias, y el tema de la droga, eh, empieza a probar la, la falopa... Oh, pero ahí al loco lo, lo proveían de prostituta y de, y de droga y alcohol y todo lo que el loco quisiera sí. en, la, en el momento que quisiera, o sea, ahí de verdad que yo no tenía, no tenía ningún un, ni un problema bueno, puede ser lo que quisiera claro y después de eso obviamente su vida personal fue súper turbia en ese sentido eh, y este yo no sé, si porque yo tengo una discrepancia ¿Mm? Yo, como le digo, no lo vi mucho muy jugar en el Nápoles porque la verdad es que en ese tiempo obviamente la tecnología no era muy avanzada como ahora, tampoco había mucho acceso entonces los goles obviamente ahora se ven todos por YouTube antes no, antes uno tenía claro. que seguir la actividad de un eh, digamos deportista para poder saber en qué estaba eh, pero yo lo vengo comparando un poco con los eh, jugadores un poco más actuales Y a su opinión, este Maradona fue el mejor del mundo o uno de los mejores del mundo No, para mí es uno de los mejores del mundo, no el mejor ah, yeah. hay, hay, hay una pelea antiquísima entre quién es el mejor, si peleó Maradona Yo te digo que ninguno de los dos Ninguno de los dos No, ¿No? el mejor jugador que ha parido <ríe> la historia de la humanidad es Felipe Flores, weón FF17, weón <ríe> <ríe> Felipe Flower, por favor Felipe Flower, weón, el mejor, weón El mejor, por supuesto Peleando vez. con Junior Fernández, weón <ríe> <ríe> Y su bicicleta mágica No, pero es que Junior es <ríe> de, de, de otra planeta, weón <ríe> No, pero fuera de weón <ríe> Para mí el mejor jugador que ha existido en la historia es Garrincha Garrincha Garrincha, que jugaba con Pele, que fue campeón de Chile en el 62 ¿Sí? Ese, ese, weón como tenía una pierna más corta que otra, el, el loco era cojo, entonces como cojeaba, ah, tenía un bailecito tenía un bailecito y tú no sabías por dónde mierda pasaba la pelota, y de verdad el loco era de los que te, te podía dar el, el mega baile en, en un centímetro cuadrado así como, el, el loco era buenísimo, en una, que en la jugada que, que, que, que, que viste en YouTube, es que el loco va, encara al defensa, sale corriendo, el defensa lo persigue y yo, bueno, había dejado la pelota atrás. Oh. Y corro así como cinco o seis pasos. <risa> y el defensa siguiendo, ¿no? Ya. Y la pelota estaba atrás, pero vos la dejó atrás para que la siguiera jugando otro. <risa> ¡Buena! No, sí, Garrincha era pero brutal. Bueno, Pelé también de otro mundo. Sí, pues. Pelé eh, eh, eran pelotas más duras, eran, er, eran otros tiempos. Claro. Muchos dicen que en ese tiempo te dejaban jugar. No, pero era mucho más difícil jugar el fútbol. Sí, pues era mucho más difícil. era de bravo. Entonces... Sí, pues. Claro, a Maradona igual la, la, la, lo pateaban como querían. Ahora, si me pedís, por ejemplo, comparar con la colos de ahora, con, Ro, eh, con Messi, con Cristiano Ronaldo, con Zlatan, eh, yo creo que Messi, con suerte, es la uña del dedo guatón no, o del sea, pie derecho de Maradona, al, porque ni siquiera era del izquierdo. Al lado de Maradona, Messi no, exigiste, no existe. No No existe. existe. No Aparte, no existe. Messi pecho frío. No, sí, bo. pero por ejemplo, yo le hacía en la comparación con algunos jugadores brasileños como Ronaldo o Roland, Ronald. Ronaldinho, no <risa> <Randino>. Ronaldinho Ronaldinho. <risa> <Que ese> otro? <risa> sí, pero mira, por ejemplo, Ronaldinho tenía magia, ¿Mm? tenía mucha magia, pero no logró nada. O es sea, que, sea, fue campeón del mundo, pero <risa> es que... A ver, si nos vamos, profe, a las estadísticas, yo le voy a leer las estadísticas de los, eh, ¿cómo decir?, títulos internacionales de cada uno. Ya. Ya, mire. Empezando por Maradona, tuvo una Copa Juvenil en Argentina sub-20 en el año 79, después eh, la Copa Mundial, que fue en el 80 después la copa UEFA que fue entre el 88 y el 89 y por último la copa Artemio Franchi en Argentina, que fue en el 93 esos fueron todos los títulos internacionales que tuvo él, ya, títulos digamos o distinciones individuales eh, un montón, sí. ya, ahora a diferencia por ejemplo de Ronaldo ya, el, el fenómeno, fenómeno el fenómeno oiga, pero era un lujo, o sea era un deleite, ese no, no, buenísimo. vamos con eh, los títulos Copa del Mundo con eh, Brasil. Brasil fue en el 94, ¿ya? En el mundial de Estados Unidos Después los Juegos Olímpicos, también medalla de oro Con la selección en el 96 Después la Recopa de Europa en el 96-97 Con Barcelona Después Copa América en el 97 Después Copa eh, Confederaciones también en el 97 Después Copa UEFA en el 98 Copa América nuevamente en el 99 Y Copa Mundial de Fútbol nuevamente en el 2002, en el 2002. Y Copa Intercontinental en el 2002 también, ¿Ya? Entonces, si sumamos y restamos, obviamente Ronaldo sale ganando. Ahora veamos a Ronaldinho. Ronaldinho fue sí. campeón en el 2002. Claro, mire, los primeros títulos internacionales de él fueron en el Mundial del Sub-17, eh, que se disputó en Egipto en el 97. Después Copa América en el 99, después el Preolímpico Sub-23 en el 2000, después Copa Intertoto de la UEFA, que eh, fue en el 2001, Copa Mundial, eh, después en el 2002, junto con, con Ronaldo, ¿Sí? después Copa eh, Confederación en 2005, después Liga de Campeones de la UEFA en 2005-2006, eh, Juegos Olímpicos 2008, Copa Libertadores 2013 y Recopa Sudamericana 2014. ¿Verdad que jugó acá con la Copa Libertadores Ronaldinho? Sí? sí, pues. Con el Atlético Mineiro. Claro, entonces si sumamos a restamos Obviamente que Maradona tampoco fue un gran ganador de títulos internacionales Claro, pero, pero que Maradona, a ver, a Maradona se lo recuerda más por la magia que tenía por Porque sacó a ese Argentina campeón que era imposible que esa Argentina fuera de campeón del mundo. No tenía por dónde. ¿No? No, no tenía por dónde. Tenía buenos jugadores, pero no tenía mejores jugadores que Brasil, por ejemplo. No tenía mejores jugadores que los alemanes. Eh, ahí peleando con Bélgica o sea... Todo... Le costó mucho a Argentina siempre en ese mundial. Pero fue por los juegos de Maradona. Maradona era un gran asistidor también, más que un claro. también. Entonces... <coughs> Maradona era como digo era un monstruo un fenómeno yo diría que está en, en el número 3 o sea para ¿Sí? mí el primero Carrincha segundo Pelé tercero Maradona bueno Maradona también decía que había un jugador argentino que era mejor que él según Maradona que decía creo que se llama Di Stefano. No, yo nunca lo vi jugar no, no cacho como es Di Estefano es antiguo él jugó por Italia y por y por Argentina claro eh, jugó en Real Play sí era un, monstruo, era un monstruo también pero no pero no al nivel de Maradona no es como comprar el Figueroa el Figueroa también es un monstruo pero tampoco está o sea debe ser el mejor defensor de la historia Claro. Pero no no como al para el nivel del mejor del mundo, no. No está. De Estefano no, tampoco no. ¿Y qué hubiese pasado sí. si Chilito hubiese ido al Mundial no? no, <risa> <Model> del 86 y lo hubiésemos ganado, Marada, no? No, ni que ver. Mundial del 86 ni siquiera clasificábamos, ¿no? Bueno, ¿eh? No, pues si sí, Mundial del 86 fue, nos fuimos por el Pondo Rojas ¿se acuerda que ahí? No, se fue fui tal 90. ¿Fui tal 90 ese? Fui tal el 90, sí. Ah, tengo confundida la fecha entonces. Sí. Ah, Chile no clasificó. No, a ver, déjame ver. El... ¿Estás seguro, profe? ¿Cómo sí. Clasificación para Copa América. Grupo 1, Argentina. ¿Ah? Perú, Colombia, Venezuela Grupo 2 Uruguay, Chile y Ecuador Uruguay ganó Chile va al repechaje Brasil, Paraguay, Bolivia en el grupo Brasil también va Y Paraguay el repechaje eh, En el repechaje La primera vuelta Chile le gana 5-2 a Perú Y después Paraguay nos gana 5-2 en, en la segunda vuelta al repechaje Y Paraguay el que va al Mundial Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay Ah, y quedamos por poquito fuera y Quedamos por poquito fuera con Paraguay, claro Perdimos terceros Paraguay Y empatamos a 2 en el estadio nacional No, no teníamos equipo ahí No, ¿No? con Caselli no El rey del metro cuadrado Con Caselli, <ríe> claro <risa> con Bombalet con, con bomba Patito Yane sí. Yo hice pues, una chocollera, si había, había equipo Y estaba en 4 Cuatón también 4 el Sí, <risa> Es verdad Sí, la mafia FIFA La mafia no. FIFA Mira, yo tengo aquí una anécdota De, de Maradona, contada por él mismo Bueno, está muerto así que no la puede contar ahora pero, pero se entiende la idea Mira, él debutó en el año 75 cuando tenía 15 años entonces la banca era un partido contra talleres que pierden. Él dice, nosotros éramos tan pobres, pero tan pobres que en el partido contra talleres de Córdoba, que se jugaba a las 3 o 4 de la tarde y había un sol que te rompía, yo llevé el único pantalón que tenía y era de corderoy. ¿Qué es corderoy como... Eh... Pantalón de los guachos. Los guachos usaban el de corderoy en invierno y los otros en verano. Debe ser un pantalón abrigado. Como de botelea, así. Una cosa así de ese. Yo le mandé derecho. ¿qué me importaba a mí el calor? Nos encontrábamos con los jugadores de argentino Y me miraban el pantalón de Corderoy. Pensaban, este se equivocó de placar ¿Qué placar? Si no tienen ni placar Cuando le dije a mi vieja que iba a debutar Se puso a llorar Y mi viejo, que era el más fuerte de todos Hacía que miraba para arriba y se le caía las lágrimas Mi mamá le dijo, llorá, pelotudo No es que tu hijo va a jugar en primera Fue algo hermoso, relato. ah oh, qué lindo el, Por ejemplo, para el Para el mundial del 96 O sea, del 86 eh, de los mejores jugadores del mundo a convertirse en leyenda sí, eh, Buceando entre su memoria aseguró que ese fue un equipo mediocre durante toda la etapa de preparación Jugamos en Barranquilla contra Junior y no pasamos la mitad de la cancha éramos malísimos tomamos la determinación de no ir a Bogotá que teníamos otro partido y volvimos a México ahí se hizo un grupo muy fuerte que después lamentablemente pasaría las alejas de nosotros pero no lo echamos él se echó solo porque él decía que no podía jugar con Bilardo teniendo la cabeza en Menotti y yo le digo que tenía en la cabeza a Menotti y pude ser, salir campeón del mundo con Bilardo, a mí no me la puede contar y para el Kaiser quien jugó su último partido de la selección precisamente contra el equipo colombiano Bueno. Oiga, profe, ¿y qué opinión también le merece que Maradona haya muerto el mismo día que murió Fidel Castro y el mismo día que se celebrará el natalicio de usted sabe quién fue, Augusto José Ramón De mi general <risa> Exacto Pero qué economía más grande, hombre <risa> ¿Coincidencia? No lo creo Coincidencia no lo creo, no no En este mundo no. nada es coincidencia Nada es coincidencia en este mundo Yo hijo. creo que, no sé arri ¿Abajo o arriba? ¿A dónde dice usted que se fue? Y... ¿O está el término medio? No, es que la verdad yo no creo en ninguna de estas cuestiones entonces Yo creo que <risa> se apaga nomás, mute, off. Claro. Si tuviera que existir un cielo y un infierno, yo creo que está abajo. Sí. sí está con dos sata ahí. Sí, pues, es que yo creo que el Tata también se dio un gusto y dijo, te voy a llegar a un comunista también en la misma fecha de mi cumpleaños. Este lo agarró las patas y no aprovechó sí. no los sueltos más, así matándolo comunistas Y se lo llevó, no, vamos. <risa> <risa> oiga, y por último, para allá para irnos a una pausita, ¿qué opinión también le merece toda esta polémica con el, la gente de la funeraria? Uh, qué buen tema. Sí, pues vamos eh, a tocar ese tema ahora o lo dejamos para la vuelta? Eh, dejémoslo para la vuelta. Dejémoslo para la vuelta porque es re, re, re, re potente, ¿viste? Sí, es re potente. Y la cagada que quedó en la Casa Rosada Está también. Bien, todo. ¿Ya? ya pues. Así que vamos a una pausita y ya volvemos con más capital de la Capital la de los Simios. La Capital de los Simios. simios. Uh, oh, uh, uh, ah, Quédate en casa con Rolandino y PTV.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 La nueva forma de ver televisión. La capital de los simios. Estamos de vuelta, una vez más, con su programa favorito denominado... La Capital de los Simios. <risa> yeah. Yeah. profe, ¿y dónde nos pueden encontrar a La Capital? Uh, nos pueden encontrar en Spotify. Ahí tenemos desde el programa 7 en adelante. Exactamente. El día lunes a las 10 de la noche, punto también nos pueden encontrar ahí. Nos pueden encontrar en YouTube, que aparecemos los días martes. También ahí están todos los programas. Desde el programa 1 en adelante, ahí nos pueden encontrar. Nos pueden encontrar en Facebook también, en Twitter, en, en Instagram. Estamos también. Poca tira, pero tenemos. Sí, algo. Algo se <ríe> hace. Al, sí. Y si nos quiere felicitar, putear, contratar, eh, esponsorear, lo que usted quiera, gmail.com Capital con K. De Das Capital.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 Roland, grande, grande. Grande Roland, Oiga, habíamos dejado un temita pendiente. Sí. El caso de estos tipos que trabajaban en la funeraria y que estaban arreglando al Diego ya para llevarnos a la Casa Rosada. <risa> de que hay es que traer mala cueva, güey. Hay es que ser también harto pavo para, para estar sacándose esa foto así. Es que, mira, no sé, para ellos a lo mejor era como, mira, así como el gran honor de, de mi trabajo que me tocó maquillar al Diego. <coughs> Debe es como un triunfo para ellos Así como mira Somos las funerarias que escogieron para, para que el Diego esté con nosotros El drama es que se sacaron la foto Y la 12 y lo ultra Las barras bravas argentinas Prometieron que lo iban a matar sí po. Los vamos a buscarlo Y los vamos a matarlo Y los vamos a masacrarlo De hecho bueno En redes sociales Sobre todo en Whatsapp Empezaron a circular Audios Y videos entre comillas De uno de los mafiosos Que decía No vamos a encontrar a este tipo pues, A uno de los El más gordo El, el más pelado. gordo que yeah. se había fo fotografiado con el Diego y había un video también que, que, que donde aparece la policía argentina sacando un cadáver de un basurero. Sí, no, pero todo eso fue fake. Claro. Pero los locos deben estar con, con el culo de dos manos. No, pues sí, lo que <coughs> obviamente no quita que tengan más miedo que la cresta. Bueno, de hecho, a todos los funcionarios los despidieron. Claro. A los que participaron en la foto, la funeraria los despidió, dijo, puta, nosotros no nos hacemos cargo. Ahí están cabros, mátelo si quieren, pero nosotros no nos hacemos cargo. Uh -huh. Y ojalá los maten luego para así nosotros poder hacer el servicio funerario y cobrarle a las familia y el negocio redondo. Claro. <risa> <risa> mire, en el contexto de la foto hay aproximadamente tres o cuatro fotos circulando, yeah. hay dos fotos donde se ven dos tipos, uno de lente y otro flaco, ¿Sí? en donde miran al frente ellos dieron su declaración eh, respecto a esa foto y dicen que ellos estaban arreglando a Maradona en el cajón y de repente, creo que el pelado el que uh -huh. aparece en la otra foto, les dice oigan, miren para acá, el güey le saca una foto con el celular y los locos miran, y eso fue para ellos, ya, yeah. no fue que posaron no fue que posaron, ya, yeah. entonces claro el loco sonríe y así como como, como, fue como espontáneo según ella el otro no el otro posó el guatón posó para la foto yo veo que pone como un puño así como en la cara de Maradona con la mano como la mano cerrada no sé por qué sí bueno esa es una foto la otra foto es cuando Maradona recién lo pone en el cajón mm -hmm. y se le ven todos los tatuajes Y está bien digamos yeah. eh, magullado eh, También se saca una foto así como Maradona en el fondo <ríe> sí, saludando al Pero hay que ser harto, pavo Menos con Maradona, que tú sabes lo que provocan los argentinos Claro Bueno, según eh, lo que se dice en las noticias argentinas Ellos ya se entregaron a la justicia Están ultra arrepentidos, están ultra asustados Porque los amenazaron de muerte A ellos, a su familia Y bueno no sé qué irá a pasar de aquí en adelante con En todo algún eso. momento tendrán que salir. <risa> no, es que aparte de eso, si la justicia <risa> los encarcela, se los van a hacer filete adentro. No, no, los locos no van a subir. No. Pero, ¿cuál sería el crimen ahí? Yo creo, no, no sé cuál sería el crimen, pero dicen una invasión de privacidad, no sé, algo así. Puede ser, pero eso más que cárcel sería una multa, o sea. Claro. No creo que dé pa tanto. Bueno, pues la justicia, la justicia chilena es una multa, no mm. sé en Argentina. Si sí. no sé con Diego. Claro, aparte de Diego. Claro. Sí. Entonces, si con Cristina pasan cosas raras, no sé, con Diego. Eh, buen puto. Sí. <risa> no te metas con Cristina, Por <risa> eso. <risa> si no quieres morir, no te metas con Cristina. <risa> si no preguntas la Nisman. Exacto. <risa> o no puedes. No, oh, está muerto. <risa> Exacto. Oye, pero qué onda cagada acá también en la casa rosada. ¿Qué pasó ahí? Mira, a Maradona lo enterran el día jueves a las 6 de la tarde, pero el drama es que a Maradona lo iban a enterrar el día viernes a las 8 de la noche. Entonces, según lo que lo que comenta el gobierno argentino, la familia dice, no, en vez de enterrarlo el día viernes, lo vamos a enterrar el día jueves y en vez de las 6 a las 4, así que en hora y media más tenemos que sacar aquí el, el, el cuerpo. Para entrarlo Y había más de un millón De argentinos Haciendo fila Para esperar Para despedirse el Diego ¿Un millón? Sí Más de un millón Los mismos móviles Decían que había Más de 34 cuadras oh. De gente esperando Y no era gente Haciendo fila normal Sino que eran miles de gente oh. Entonces Imagínate Se pusieron re calientes <risa> <risa> Claro No van a poder Despedirse el Diego Entonces Cortan la cola Preparan al Diego Para sacar Y toda esa gente Que estaba esperando Se volvió loca Y empezaron a hacer barricadas tratar de botar a las vallas papales Se intentaron meter Al palacio A la casa Rosada la cagás y el argentino en modo on fire oye pero yo vi la despedida y era harto fome porque la gente iba pasando rápido por el ataúd, por el féretro y el féretro estaba cerrado entonces ellos lo veían, veían un féretro cerrado con la bandera, no sé si era argentina o de algún club. Tenía la bandera argentina, tenía las camisetas de los clubes donde había jugado... Y eso era todo. Sí. Entonces para ir a ver un féretro cerrado, Puta, ¿para qué tanto? Es que el Diego... Bueno, está cerquita del Diego igual. O sea, <risa> sí, antes, sentir o sea, su aura. Sentir su aura, claro. Claro, Su olor. Claro. De hecho, están a la gente que iba saliendo. ¿Eh? Y La gente dice, ¡Eh! <risa> salió con un duro de golpe. <risa> Pero el argentino bravo, man, si No, me imagino. Le fuego en la casa de gobierno. Cosa que en Chile no pasaría jamás. Eh, bueno, eh, no, eh, eh, bueno, no, eh. no quiero entrar en polémica ahí. <ríe> eh, bueno, eh, eh, Son cosas que pasan. Así que. Oye, yo estaba viendo igual a un youtuber, no sé si youtuber a Agustín Laje, daba unas declaraciones y yo le escuchaba bastante razón, porque tenía bastante sentido, digamos, él decía por qué a Diego se le hace en la Casa Rosada la despedida y no en un estadio, por ejemplo, que podría haber caído más gente, que podría haber sido mucho más ordenado, eh, porque también Argentina tiene una de las eh, cuarentenas más, eh, digamos, largas y más duras, porque tiene alta tasa de contagiados todavía, de hecho él... Decía que mucha gente, estando igual eh, en pandemia, no se había podido despedir de sus familiares que habían muerto Y había muchas restricciones en ese sentido Pero sin embargo con Maradona, obviamente dejaron salir a toda la gente Y la pandemia se olvidó Es que, o sea, mucha gente estaba ultra mega emputecida por eso Porque no los dejaron despedir a sus familiares y a Diego le hacen una despedida multitudinaria Porque además no se respetaron ningún protocolo, que tuviste que no había distanciamiento se Nada, una nada entonces dicen, a los argentinos los tienen encerrados tanto tiempo por el miedo del virus pero es que tenés que entender que es Maradona, o sea, Maradona es, para los argentinos, Dios. Y estos bueno que crearon, por ejemplo, la iglesia maradoniana, no era de joda. Ellos ven a Maradona como un Dios de verdad, así... De hecho, le tienen su Biblia propia. Y bueno, así es. <risa> eh, es, es tan brígidos, es, es tan bravo lo que el argentino siente como pasional que aunque tú hubieras hecho ya, no, esto va a ser en un lugar cerrado, solamente los familiares se van a despedir de Maradona y todo lo que la gente hubiera llegado igual. Y de hecho, la gente salió a despedirlo a las calles, cuando pasó el cortejo fúnebre, yo estaba viendo el, el en Rolandino y PTV, uh -huh. tú te metes a la carpeta argentina y están todos los canales argentinos. Buena, ¡Excelente! Entonces ahí pude aprovechar de ver de primera fuente, no las retransmisiones de mierda que tiraban acá en Chile, sino que de primera fuente vi por ejemplo el Cristina 5 Néstor, ya está transmitiendo en directo, sí, el C5N. Estaba el, el 13, Crónica, entonces tenía para escoger, sin problema Y mostraba, casi todos estaban mostrando lo mismo, que iban en el moto, iba al féretro, como por la ruta 5 Norte, por así decirlo Y toda la gente, las pasarelas repletas de gente, la gente por los costados de las calles de, de la carretera Todas despidiendo al Diego con bandera nada de pañuelito, no, no, no. nada de mariconá na. No, los jugadores con, con, con bandera grande de estadio, todos con camisetas pero todos juntos, nadie usando tapaboca, las pelotas, las reglas sanitarias. No, obvio. No de mierda, y, y ya cuando, cuando llegan más máximo, los jugadores se pasan ¿Sí? y tienen que devolverse. <risa> y ahí la mía caga porque se vuelven por unas calles de mierda, bueno, así, <risa> Se veía así, calles de tierra, unas poblaciones terribles y, y Yo decía, oh, está, está mal Argentina, bueno. La cuestión es que logran devolverse y la gente no los dejaba pasar. Intentaba pasar la policía y cabía el auto justo Pasó, pero... Y tuvieron que hacer un segundo cordón Entre los mismos policías Para evitar que la gente pasara Así de brillo sí, Todos contagiados, digo, en Buenos Aires van a... Va a haber un rebrote, pero horrible No, ahora... Yo no sé si van a haber tanto rebrote Real, ¿ya? Pero el gobierno va a, esto, va a aprovechar pero... No sé, sí, sí. Para, para meter más manos. Para, para, mano. para dejar a la gente encerrada. Claro. Para justificar y justificar lo que están haciendo en Argentina. Sí, po. Lamentablemente, por argentino, bueno, más, si se les muere se le muere Diego, bueno. Se le muere Diego. Oye, pero vio todos <risa> <risa> <ríe> <ríe> <hasta risa> los memes que andaban circulando. Genial, buena, eh. Los buenos rápidos. <risa> <Sí. bro. risa> <risa> <risa> <risa> los buenos rápidos de mente, <risa> todo <risa> Pero todo hacía en relación con, con Marabona duro, ¿sí? Sí, sí, ¿sí? ¿sí? ¿sí? sí. <risa> Sin respeto a los hueones <risa> <risa> Bueno, me acordé también que cuando vi después en YouTube muestran el, el instante en que la prensa se entera que Diego había muerto. Los periodistas como lloraban, güey. ¿Sí? ¿Tú cachaste? ¿No lo viste? Vi una foto del pollo biglio, lo que sí creo que que se llama? Con los ojos llorosos. ¿No? En todos, eh, los locos lloraban, pero así, con, con pena, con congestión, así como... Así como, espera, espera, espera, espera. Y hablaban otros, cachai, y se escucharon los locos así como... <risa> Llorando así, pero malo, en vivo que claro, y dice No, no puede ser Decime que una joda Decime que una joda No puede ser Diego No puede ser Diego No, Diego Bueno y sale Hay muchos videos Que te muestran distintos canales Cómo empiezan a reaccionar Con el tema de la muerte de Maradona Y eh, Te llega a dar pena, weón? No, me imagino Hay locos imagino. que le Que le dedican Editoriales sentía, ¿Mm? Sobre todo eh, Crónica me parece el diario Que se manda una editorial Que tú le pudiste tener mal a Maradona Pero igual se dan a caer los mocos Claro porque es muy lindo lo que... Como las palabras de despedida que le diga al Diego Y claro, ahí tú podías llegar a entender que para los argentinos Diego es, es lo más grande No, obvio Y para otras personas también, yo tengo un amigo por ejemplo Facho hasta la médula nuevo O sea... Eh, ¿para qué decirlo La cosa es que también fanático de Diego Maradona Y cuando se enteró lloraba madre Lloraba madre La cosa es que publicaba cuestiones en Facebook, en sus Instagram y todas esas cuestiones Y... Yo aproveché de ponerle un, un, un mensaje, solamente para oírlo a él ¿eh? Y le dije, bueno, un, un soldado menos de maduro nomás, pues, se fue este tío lo bloqueó? No, y empezó a putear mal, así, pero mal, mal Chuta Bueno, lo que provocaba Maradona Y lo que provoca Sí, ¿eh? lo que provoca sí, Hay mucha gente, bueno, en Argentina Obviamente se declararon tres días de dolor nacional Pero pero mal, así que ahora la gente quedó mal sí, pues. A pesar de que ya se, se veía venir, por así decirlo Claro Porque el Diego ya había tenido una operación, o sea, estaba mal Mucha gente pensó que el Diego se moría hace unos días atrás Cuando fue operado Y no, y fue ahora como de improviso, así como que pum, llegó y pasó yo creo que por eso a todos los pillo como, como mal parado. ¿Habrá sido de verdad una muerte espontánea? O sea, una muerte natural? ¿O hay conspiración? No creo, en el caso de Diego no creo. ¿No? Pero estaba mal ya, o sea... No, sí, obviamente. La, la, la última vez el loco ni siquiera hablaba, se había demasiado duro en, en todas en las fiestas que hacía, que no podía ni siquiera partir un pedazo de carne. No, claro, Entonces, y ya estaba tal y ya. Estaba, estaba más que pedido. Bueno, Dieguito, que paz, descanse. Claro. Fuiste, fuiste grande. Fuiste grande, Diego, fuiste grande. Diego. Sí te recordaremos por siempre Sobre todo por ese cola a Inglaterra Y por la mano de Dios Y la mano de Dios Exactamente Oiga, pero profe, también tenemos otros temitas de aquí en el país pues? ¿Existen cosas aparte ¿Existe? de Eso Sí, por supuesto, también existen algunas cosas ya. importantes que han pasado <risa> ¿Vamos a tener plata o no para pa la Navidad? Eso es lo importante. Yo, Yo, mira, el proyecto del gobierno, porque el proyecto de Pamela Giles se cayó, no tuvo quórum. ¿No tuvo quórum? No tuvo quórum, no así que se cayó. Pero el, el gobierno tiró su propio proyecto con Juegos de Azar y Mujer Sol. <risa> un proyecto como Las Pelotas, ¿Ya? reactivo, que llegó tarde para encima. Y se le hicieron algunos cambios Este proyecto paga impuestos Ah ya, yeah. paga en, impuestos en, en, este, en este proyecto tú pagas impuestos, sí En este proyecto y no tengo claro cuáles son lo, los días Que se va a demorar en, en que te den la plata Parece que eso se está revisando Porque si te lo dan en 60 días, no tiene ni un billo No, pues si queremos estar, plata para la Pascua Sí, pues va a terminar recibiendo la plata en... ¿En febrero? En febrero, ¿Para, para, el, para los colegios. Bueno, sí. Entonces. Para comprar los cuadernos. ¿Y los chicos irán al colegio este próximo año, no? presencial este Sí. ¿Sí? ¿Te crees? ¿Y qué dijo Dimondo de todo esto, no? Dimondo. Eh, ¿Quién el huevo? Perdón, el ministro de <risa> <risa> Que los confundo si son iguales, Si sí, pues. son iguales. <risa> No, se confirmó que el, que el inicio de clases del año escolar es el primero de marzo del 2021. Ah, ya. Y supuestamente clases presenciales. Claro. O sea, los colegios ya iniciaron sus procesos de matrícula. Bueno, ya terminaron los procesos de no, matrícula. No, claro. Están todos listos. ¿Tú matriculaste ya, tú hija en el mismo colegio? Sí, no, está listo Está listo ya, ya. Sí, ah, ya, bueno. sí está listo. No, pero el ministro Río, en el ministro de Economía, dijo algo acerca del proyecto de la aprobación. Ah, no, no, no. Ahí no tengo idea. Lo que sí sé es que el, el tema de los impuestos. ¿Mm? Por ejemplo, si tú tienes un ingreso menor a 690 mil pesos, no pagas impuestos. Obviamente se te disasante también. Claro. Ahí no, no habría problema. Si tu ingreso va entre 700.000 y millón de pesos, tu impuesto va a ser de 40 lucas. Porque, ojo, se considera renta. Si tú tienes un ingreso entre 1 y 2 millones, tu impuesto es de 80 lucas. Entre un ingreso de 2 millones y retiras 4.300.000, que es el, el monto máximo, va a pagar 344 lucas de impuesto. Ah, es vale, alto? Sí, Y si tú tienes un ingreso de 3 millones y retiras los 4.300.000, va a tener un impuesto de 580 lucas. ¿Alto igual? Entonces, no vale la pena. No, porque se te está considerando como renta ¿eh? Pero, ¿sería más rentable, por ejemplo, usted hablaba el otro día de eh, la cuenta 2, algo así? Sí, dejarlo en la cuenta 2 y después depositarlo como APB ¿Sí? ¿Sería más rentable, por ejemplo, en el caso de la gente que gana harta plata, dejarlo en la cuenta 2? No, no No, no te conviene sacar la plata ahí. Ah, ya, no. ahí no, no conviene por ningún lado No, porque por el lado de, por el retiro del impuesto, o sea, por ejemplo tú, ver, si retiráis un millón de pesos Y tu ingreso es de un millón de pesos, por ejemplo Vas a pagar 80 lucas de impuestos y le vas a sacar 150 de ganancia, O sea, todavía te están quedando 70 lucas a favor Ah, ya. Pero en el caso, por ejemplo, de... Del, bueno, que si retiré 4 millones 3, voy a sacar eh, 150, 300, 600, lo que no, todavía te conviene. ¿Sí? ¿Todavía? Sí, sé que todavía te conviene. Porque si retiré 4 millones 3 y vaya a pagar 580 lucas de impuestos eh, pero el 15% de 4 millones son 600 lucas entonces igual... le voy a sacar poca plata pero igual la voy a sacar ya yeah. es, de sacar la plata y volver a, a colocarla ¿pero eso después de cuánto tiempo? ¿cómo después de cuánto tiempo? por ejemplo, yo saco la plata, la dejo en esta cuenta y después de cuánto tiempo me da el interés del 15% después de un año, después de un mes, después al tiro. de dos? ¿al tiro? sí, el gobierno te subsidia al tiro con 15% ¡al tiro nomás! al tiro por el solo hecho de tu ingresar la plata el gobierno te da el 15% ¿y esa plata después yo la puedo retirar? no no esa no es intocable. Ah, ya. O sea, tú puedes retirar la plata, pero tienes que devolver ese 15% con interés. Ah, o sea, banco. puedo retirar la plata que yo puse en esa cuenta, pero la ganancia que me dio el gobierno no la puedo retirar. No la puedo retirar. Ah. Ya. Y ese 15% tampoco, o sea, ya. tienes que devolverse a la gobierno. Puta, estaba pensando hacerla yo. No, no. O sea, está a la mano, y está a la mano. Pero sí, por eso sí. el gobierno dijo que no, que no, que... Que no le va a hacer. Ahora, ¿cuándo yo tengo que pagar esta plata? Que es súper importante. Con la declaración renta del próximo año. Ah, no se paga con eh, el retiro inmediato. No, se paga el año 2022. ¿2022? Sí, porque va a aparecer. Ah, entonces hay plazo. Po. Sí, va a aparecer en el la operación renta de del próximo año. Pero, ¿qué es lo que te están diciendo acá? Que esta plata entonces la va a recibir el próximo año. O sea, no va a tener plata para Navidad. Ah, no vemos, profe. ¿Pero qué es el.? Mira dice un segundo retiro vendría siendo otro ingreso que se tiene que declarar en abril siempre y cuando lo retirases este año porque si lo retiras el próximo año tendrás que eventualmente hacerlo en el año 2022 chuta y con las fechas que estamos tan cerca ya estamos a punto de llegar a diciembre se nos va a este año si nos va sí, este, no este año, año. Bueno, sí, de verdad tenemos que eh, a las 12 de la noche o sea a las 23.59.59 todos en sus casas griten yumanji bueno. en todo caso sí para que pare, mire no, pero después se viene Jumanji 2 ah, ¿Cómo se llama la otra película? ¿La que está en el espacio? Eh, ¿Satura? ¿Satura? Después se viene Satura, Sí, claro. después se viene Satura <risa> No, y con lo que está pasando ahora, profe Con todas estas cosas de las triangulaciones Y todas estas cuestiones que han encontrado Yo no sé si Piñera llega a fin de año Uff, viene bravo Sí, pues se viene se, bravo. Se le viene bravo a los. Se fue de tarro el y Se picó. Es que se metieron con él. Con el... se, se, se picó, le, Se picó feo. Le, le están diciendo que Felicio Forrado no puede funcionar. Es que no fue tan así, po. Yo vi la noticia y no fue que no podía funcionar, sino que estaba como. No siendo investigado, pero como que el Cernat dijo: Ya lo vamos a ver, lo vamos a, a, a, a analizar, porque podría haber sido publicidad engañosa. ¿sí? Entonces el otro bueno, se picó y sacó toda la artillería. Sí, porque pues el, el loco ahí dice: No, yo. No, no, Aquí está mi cartola, yo la muestro. Claro. Este es este, este el rendimiento real que le ha sacado a mi plata, más que cualquier FP. Entonces, los consejos que nosotros damos como Felicio Forrado, dice él, son buenos y la gente lo puede demostrar. Vean sus cartolas y revisen. Uh -huh. El drama está en que le estaba sacando la cuenta. Él dice que tiene más de 300.000 eh, socios de Felicio Forrado. Él es lucas ¿Ya? 300 mil por mil. Harta plata vos, profe. Mucha plata. Demasiada Mucha plata. plata. Este loco se está forrando. Es feliz y forrado. forrado. Él es feliz y forrado, sí, tío. Ojo, no estoy diciendo que eso sea malo. ¿Vamos a sacar la aplicación Capital de los Silvios a Luquita? Sí. <risa> pero mira, mira, la vamos a sacar a 500 pesos. Sí, a 500. Yo compro el plan premium de feliz y forrado. ya Y yo después traspaso esa información a lo que lo hacemos nosotros. ¿De veras eh? Y le cobramos 500 nomás. 500. Sí. sí. sí. Listo. Está buena. Y nos buena? forramos nosotros ¿tú? también. <risa> Los simios felices y forrados. Claro, los simios felices. Claro. esta <risa> plata que gana este buen. Ojo, que este también tiene sus propias acciones y todas esas cuestiones. Sí, es obviamente. muy plano también en el mercado bursátil. Legítimo, es totalmente legítimo lo que le hace. Uh -huh. No, yo no le veo ningún inconveniente ojalá fuera más, tuviera más clientes y todo. Pero se metieron con él. Chiquipo. Y el loco se fue de tarro y, y destapó lo, lo que hace la empresa Moneda Ace, inversión en la construcción y Sebastián Piñera, los hijos de Sebastián Piñera, el mismo hermano de Sebastián Piñera, están como involucrados en eso, están involucrados a bancar, también tengo entendido Claro, dice que había una triangulación entre Piñera o el Estado, digamos más que nada, AFP eh, Habitat y esa empresa que usted dice Claro, moneda, de moneda de exacto. Creo, la verdad es que no entiendo mucho de la triangulación como tal, pero creo que el estado invertía en la FP para que la FP invirtiera en asset y ACET Podía perder plata, pero y, sin embargo, el estado igualmente invertía en Habitat para que en Habitat siguiera eh, invirtiendo en Asset. Y Asset creo que eh, accionistas son los hijos de Piñera y Piñera también está metido ahí. No tanto así, mira. No. El, el tema de por qué es complicado esto es lo siguiente. ¿Mm? AFP Habitat con la plata de todos nosotros, porque yo estoy en Habitat. <risa> <risa> con mi plata estos jóvenes, mi plata. <risa> toman la, la plata y la invierten, se la pasan la plata a moneda monedas ¿Moneda qué es lo que hace? Toma esta platita e invierte. Y cuando gana plata, con esa plata de ganancia, compra acciones de AFP Habitat. Ah, O sea yeah. que con la plata de nosotros se está auto comprando la AFP. La claro. Por lo tanto, ese es el, el principal término de la, de la triangulación, que es ilegal, que tú no puedes ocupar la plata de los afiliados para comprarte a ti mismo tu plata. Porque qué pasa si yo compro acciones de Habitat, las acciones suben. Sí. Y todo ganan. Claro. Entonces... Ese es el, el, el gran problema que se ve y que es supuestamente ilegal, pero la superintendencia de pensiones, o sea de pensiones no, la superintendencia de, eh, de valores y mercados como es, la CMF, uh -huh. eh, dijeron que no hay ningún problema, que está todo correcto y que no, y, y categóricamente dicen en todo caso. ¿Sí? La superintendencia descartó categóricamente a través de un comunicado irregularidades en el proceso de fiscalización adicional que, oportunamente, llevó a cabo en julio del 2019, respecto de las inversiones realizadas por FP Habitat en fondos administrados por la AGF, moneda Asset, investigación que concluyó en la inexistencia de infracciones a la normativa vigente. Y la ministra del Trabajo, incluso, se mete y dice, esta es una denuncia bastante antigua que la superintendencia de pensiones en su momento analizó, revisó, investigó y concluyó que no había absolutamente nadie irregular. Y si es tan antiguo entonces, ¿eh, ¿por qué hace tanto boom ahora? Porque, porque No dice, se sabía que estaba metido Piñera y su, claro, su acuérdate, familia. Claro, que Piñera tiene su plata en fideicomisorcego. Fide fide fide fide. Entonces claro. no saben dónde se está invirtiendo la plata, en teoría. Ajá. En teoría no se sabe. Ah, que no va a saber. <risa> claro, que no va a saber, sí, está claro. Entonces supuestamente su familia está invirtiendo en moneda asset. ¡Uy, qué coincidencia! A mí ¡Qué coincidencia, man! Y eso es lo que se espera ahora fiscalizar. De hecho, en la, la Cámara de Diputados van a iniciar una investigación esto es un juicio político, más que nada. Claro. En, en contra de Piñera, si la voy a sacarlo. Sí, Hay que vos. sacarlo de, de así como sea, sí. de hecho tú cachaste que dos diputados propusieron adelantar las elecciones presidenciales, entre uno de ellos ¿quién, ¿quién cree usted? ¿quién puede ser? ¿verdad? Guillermo, ah Guillermo, Guillermo también está, pues. está metido ahí, pues. ah ya pues, mal perdedor, pues. sí, no, siempre ha sido mal perdedor, pero incluso atajado, Jado dijo, no, yo soy partidario de, de respetar eso imagínese, el imagínese, que nos quiere expropiar la plata del FP, sí, Jado le dijo clarito, pues, no, yo, esa plata yo venga para acá, papito Estado, y con eso vamos a garantizar pensiones dignas para todos los China, sí, ¿no? cuando yo sea presidente Así es de a ser presidente nunca siga lo mismo ¿no? <risa> Pero de todas formas eh, es peligroso, es súper peligroso Menos mal que eso no creo que pase a, a mayores porque tendrían que adelantarse todas las campañas políticas para quedar la cagada. No, claro. No, si tienes que esperar. Y esperen, ¿qué te quedan tomadas? ¿Cuánto una, le queda un, un año? ¿Un año? Sí. Porque vienen las vacaciones ¿Mm? y las vacaciones entonces que no gobernan, Bueno, este no ha gobernado hace rato, así no. que lo mismo Ya <risa> lo no, no vivimos, ya. Sí, pues, que hagan camp camp campaña tranquilos los candidatos que van a salir. Uy, eh, día domingo que estamos grabando este programa, elecciones primarias. Ah, ¿de veras? Pues, profe, elecciones primarias Elecciones primarias, que no fue nadie, bueno No fue, fue nadie a ¿Para qué? Si no tenían ningún punto sentido estas elecciones Nadie conocía a los candidatos, nadie conocía a las personas <risa> Mira El que ganó en Santiago ¿Ya? Y que ganó en todos, en todo Santiago ¿Para qué puesto, profe? Para gobernador regional ¿Gobernador regional? Sí, eh, que fue orrego y ¿Eh? Sacó mil 37, votos ¿37.000? Sí, nada, wey, nada, nada, nada, nada, nada ampliamente al los candidato del pacto Y Como Elia Molina y Álvaro Horacio <risa> Yo creo que la gente no tenía idea De que empezando habían votaciones hoy día Y si habían no tenía idea de qué Sí No tenía idea de qué <ríe> Salakel perdió en Vitacura. Ah, oh, bueno, oh, este. Volvía a la política y perdió. Oh. Sí. <ríe> Pero estas elecciones, profe, como le decía el comentario anteriormente, eh, ¿por qué se hicieron? Si estas cuestiones se deberían haber resuelto eh, dentro de los mismos partidos políticos, ¿no? Porque estos son primarias, para ver quién compite después en eh, las elecciones, digamos, oficiales, por decirlo así. Claro. Eh. Netamente como para pa aprovechar de candidatearse. Oye, qué, qué horrible, mira Para alcaldes Que no en todas las comunes había tampoco que, Con el 18,55% de las mesas escrutadas Los resultados preliminares son los siguientes Fraude amplio 5.000 votos Chile vamos 9.800 votos Ecologista independientes 1.400 votos Así después como salen estos electos Porque la gente no es su forma y no vamos sí. Bueno, yo tampoco fui así que no puedo ver. Es que en verdad no... <risa> mira, el fraude amplio sacó 17.000 votos en Santiago Completamente en, en todo Santiago. ¿En todo Santiago? Sí, y eh, unidad constituyente se llama el otro pacto, ¿Eh? donde estaba Orrego, Lely Molina y el Erazo, 41 mil votos. Bueno, pero tampoco habían elecciones en todas las comunas. Eh, no, pero en Santiago sí, todas las comunas. ¿En Santiago todas las comunas? En Santiago todas las comunas, sí. ¿Pero quiénes podían votar en esta votación? Todas las personas, excepto los militantes en partidos políticos que no llevaran candidatos. Por ejemplo, aquí los militantes de derecha no podían votar. Uh -huh. Y eso, todos los demás podían votar. ¿Pero por quién? <risa> Da lo mismo, pues. da lo mismo pues. Las elecciones primarias no van a, a como para escoger quién va a ir a como candidato a, a gobernador en este caso que se, Otra elección más que vamos a tener Y las elecciones ya oficiales cuándo se vienen para alcaldes, diputados, senadores El 11 de abril 11 de abril sí. Sí, pues paso a igual el dato a, no sé, el CERVEL creo que es ¿Mm? y ya corten la vea con el, el vocal de mesa, siempre lo mismo Siempre los mismos vocales de mesa Siempre ¿no? los mismos vocales si de mesa aquí, parece que les queda una reelección más ¿no? Sí Sí, van a tener que ser ahora para los alcaldes Alcaldes, concejales, eh, gobernadores y consejeros regionales Se van a demorar poquito Y la plata no llega, pues la que ofrece el CERVEL no llega No llega después de un mes Después de un mes, sí. imagínense Eso es como 20 lucas sí. Pero eso no se puede apelar ya cuando fuiste 6, 7 veces no, cagaste más. da Lo mismo. No, lo único que te queda es cambiarte de dirección y cruzar los dedos para que en ese cambio de dirección ¿Eh? no te toque ser vocal de mesa también. <risa> o sea, ya, serafo, los pobres vocales de mesa. Escucha eh, buena gatita. <risa> Háganse el ánimo que van a salir de nuevo para las próximas elecciones, así que. Don vale. Yaco va a tener que seguir siendo vocal de mesa también. <risa> Será nomás. Oiga, profe, ¿vamos, vamos a una pausita. Vamos a ¿Vale? una pausita. Tenemos más temitas después de la pausa. Recuerden que nos quedaron pendientes algunas películas por revisar. Sí, pues. Así que vamos uh -huh. con eso para la próxima voz. Listo, ya volvemos. La capital de los simios.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 Dos, profe. Nos quedaron algunas películas pendientes de la semana pasada. Sí, pues. Debo decir que hice la pega y vi Fargo ¿Ah, la vio? Sí. Ya, ¿y qué tal? Porque había esa era una película que ambos no habíamos visto. Claro. Eh... Si me dicen que es una de las mejores películas de la historia, no. Si me dicen que es una de las mejores películas de los 90, meh, meh. ¿Sí? Meh, meh. Pero, ¿por qué? A ver su opinión cinéfila. Denosla y ilústrenos. Mira, es una película muy cortita, de 97 minutos, ¿Ya? una hora y media dura nada la película Parte, parte bien Parte súper potente Parte diciendo que esto está basado en una historia real Y que por lo tanto los, los nombres van a ser cambiados Para proteger a la víctima en la misma tontería siempre Parte el loco llegando a un pueblo En medio de la nieve Y lleva un auto Entra a un restaurante Y se encuentra con dos hueones Y le dice digo, ¿Tú soy el tanto? Sí, yo soy el tanto ya, eh, ¿saben qué? Quiero que secuestren a mi esposa ¿De la nada? Sí, y lo bueno así como, ya, ok Tenían un amigo en común que lo había puesto en contacto Entonces dijo, ya, ya ¿Y cuánto pagáis? 40.000 dólares Ya, pero ¿cuál es la idea de secuestrar a tu esposa y pagar tú mismo el rescate? Dijo, no, es que yo no tengo plata Y el mi suegro, el bueno es millonario Entonces el loco no va a tener ni un puto problema en pagar el rescate Ah, ya, ok, listo, ya Yo me quedo con 40.000 dólares y ustedes se quedan con 40.000 dólares miti, miti, Y todos están tranquilos como siempre Ya ni un punto de problema. Y se trata de eso. ¿Sí? Los buenos secuestran en la mina. ¿Qué es lo que pasa entre medio con la mina? Los buenos. En, en, en Algo otro sale problema. mal, ¿o ¿no? Algo sale mal. Tienen un control pues Se tienen que invitar a un Paco. Ah, yes. Y hay una policía está embarazada que tiene que empezar a investigar el caso y ella va y empieza a investigar y... y de repente te vomitan el final así como de la nada, así como que... ¿De repente llega al final? así como... No, como que lo aceleran mucho, como que pasa todo muy rápido ¿Mm? como en tres, entre 3 y 5 minutos, pasa todo el desenlace ¿Pudo dar más de sí la película entonces? Sí, le faltó desarrollo Era corta o sea, te creo si sí, ya llevaran dos horas y media y tienen que vomitarte al final ¿Ah? No, era una película que estaba cortita eh, Esperé mucho más, la actuación es brillante Nada que decir, pero nada que decir Brillante la actuación es. Pero considerarla, no sé, como una de las mejores películas del año 90 Ahí discrepa un poco Sí, discrepo más que un poco, diría ¿Sí? bastante ¿Es muy predecible la película por decirlo no? No no es predecible no, no, no es predecible Mira, de todas formas Recomiendo que la vean Yo ¿Ya? la eh, La pillé por internet uh -huh. Y la pude ver Sin Sin medio problema Perfecto Y es la, la está subtitulada Ah, ¿no? buena Ahora, comparado con otras películas que están acá uh -huh. eh, No están en nivel ¿Como cuál profe, por ejemplo? Por ejemplo, la historia de eh, America Que fue con la que nos quedamos la semana pasada Claro ¿eh? Hasta, ahí llegamos, Hasta ahí llegamos America que es bastante pedazo de película Pasemos al año 99, que para mí es el, el año del cine Podría decir, a nivel del, histórico uh -huh. El año 99 para mí fue el mejor año en que salieron las mejores películas Donde muchas tuvieron que competir por, por ver cuál es la mejor Partamos con belleza americana No, oh, gran película <risa> No, fenomenal Qué pedazo de película Espectacular Kevin Spacey se manda un papel acá es tan genial la actuación que tiene ese buen que, que de verdad uno queda, queda como pum, así como pancho en esa, ese mismo tiempo digamos, ese mismo año de los 90 fue cuando Kevin Spacey se mandó a, actuaciones en, en películas por ejemplo como Capax o Los Sospechosos de Siempre Los Sospechosos de Siempre, sí Capac ¿Sí? Capax me parece que es del, es del 98, no estoy seguro que también es gran película es esa. peliculaza Capax voy a al tío, que no está en la lista y me estoy enojando ya. <risa> sí, pues lo que pasa es que igual, profe, la lista es extensa. No están todos los que son, pero son todos los que están. Es del 2001. 2001. Ah, por eso. Por eso no está en la lista. Pues exactamente. Ya, ahí ya. La perdono. <risa> <risa> pero, belleza americana. Eh, escucha, a ver. Es eh, eh, como. ¿Cómo se relaciona la, la, la figura de, de, de la belleza, del amor, amores platónicos que no llegan y que no se pueden como, como realizar? Claro eh, No puedo decir más porque sería hacer mucho spoiler y, pero es, está muy bien hecha, muy bien dirigida, muy bien actada No, es eh, no, no. que es demasiado buena esa película para gente que no la ha visto 100% recomendada Sí la siguiente película tiene una regla que es clásica, que es no hablar de esta película. La segunda regla es no hablar de esta película. Y la tercera regla es no hablar de esta película. ¿Cuál sería entonces, profe? El Club de la Paz. ¡Qué pedazo de película! Muy buena película. Oh, Edward Norton, se manda una actuación ahí. Edward Norton y Rapid. No, y pues, recordemos también el personaje de Marla, profe. Marla es. Eh. Sí, eh. Pasamos de ver a esta mina en los clásicos personajes de Tim Burton, porque la única película que la sí. puede ver A esta película acá que es, pero es brutal. El concepto de la película es brutal. Eh, Cómo juega contigo, brutal. Hay detallitos eh, Puta, no sé si hacer spoilers con esta película o no, porque. No, profe, el, que... el plot twist que tiene al final <ríe> es tan potente. Que es muy bueno. Es tan muy potente. Bueno. Ahora, ¿de qué trata esta película? De hombres que toman y pelean. Eso. <ríe> somos machos, aquí nosotros vamos a tomar y pelear. Cuando el hombre toma y peleaba. Cuando el hombre tomaba y peleaba, sí, pues. Esta película. 20 años atrás, profe. Sí. Dos buenos que se terminan haciendo amigos porque se conocen en un avión. Ajá. Eh, al protagonista le explota su casa. Se quema y se tiene que ir a vivir con este otro weón que es como un anarquista. Claro. Un loco que no está ni que vivía en una casa tomada, abandonada. Sí, en una toma. Y los locos se ponen a pelear. Y más gente los ve. Y ahí los locos crean un club de lucha donde los buenos van a pelear y a, a, a descargar energía. Eh, actuaciones brillantes. El gordito, no sé cómo se llama, bueno pero el gordito que tiene la teta grande. <risa> no, es muy, muy buena Aparece Jarel Leto, güey. Leto? ¿Qué parte aparece Jarel Leto? El rubio, el bonito. ¿En serio? ¿Jarel sí, Leto? Jarel Leto, güey. <risa> no, sí, eh. yo también quema la cagada cuando me enteré. Oh, sí, también actúa muy bien. Sí, Curi sí. curiosidades, curiosidades, sí, del Club de la, club de la Pelea. El le pusieron el club de la lucha el club de la lucha al <risa> ah, club de la pelea de eh, pues, fight club, y debe ser sin duda una de las mejores películas al, al, hasta, la, hasta la actualidad Sí, sí. O sea, el, el final que tiene también es pero no, es, es, es muy muy demasiado bueno, sí. pasamos con otra sexto sentido, sexto sentido sexto sentido del 99 oiga, yo primera vez que veo Bruce Willis en esta, en, en, digamos en actuación, en, cómo decirlo dramática? Claro, no en un papel de, de acción. No en un papel de acción. Claro. claro, porque él también venía siendo la alma mortal. Duro matar. Duro matar, perdón. Duro claro. matar. Y claro, él era papito acción. Pues. Sí, era papito acción, 100%. Y acá Entonces, le toca hacer de un psicólogo claro. que tiene que tratar a un, a un niño que dice que ve fantasmas. Claro. Y él dice, puta, si no, pendejo, no sé, hueón, si... Eh, at, eh, ¿Cuáles son tus traumas? Y comienza a tratarlo. Sí, el drama no. es que el cabrón chico sí ve Fantasma. ¿Ve? Ya está ahí, no me la dejo. No, dije, no, la no, no, no. está ahí, no me la dejo. Porque este cabro chico se transformó como en el ícono Ajá. de la, de las películas noventeras. Hizo también Inteligencia Artificial. Sí. Eh, extraña película, muy extraña. Pero buena. Buena. Es buena. buena. Hizo, bueno, la tuvo que dirigir Spielberg porque Inteligencia Artificial la iba a dirigir en. ¿Barton? No. El que hizo 2001 y se al espacio A Kubrick Pero a Kubrick eh, lo suicidaron Sí Y eh, después de cuando, hijo, cuando, cuando hizo Ojos Bien Cerrados Uy, oh, de vera, Que también es una peliculaza Al loco lo suicidaron Extraña película, extraña A mí me dejó una sensación sí. muy rara esa película Sí, como una angustia, ¿cierto? Sí, sí, sí. es eh, muy rara esa película Sí, sí. Oh, <risa> <la> anda, <risa> no, no, y la música acá. La música tum, tum. Pero ese es el rey león, profe No Sí <risa> <risa> <risa> La... ¿Te vale, no, pero si, sí? no, no, no. <risa> ay, que va, puta, bro, que no que confundir en las películas. <risa> <risa> Eso no, pero era ¿sí? la voz del loco ahí. No, bueno, en las películas de Kubrick siempre fueron extrañas, sí, siempre, sí. pero en sexto sentido, eh, no hay chamalán no, sí, sí es chamalán, no, pero me refiero al carro chico, sí, pues. el carro chico que tú naces y actúa también en cadena de favores, claro la película. ¿No le gustó? No. Mierda, ¿No? no. Yo a mí me gustó. Es llorona. Es bonita. Es que eso es muy llorona en final. Es como no, es que también se manda un, un papel bueno ahí. Sí, pero es que comparado con esta sí. Casi... No, claro, comparado el con El sexto esta, sentido, no. yo creo que fue una de las primeras películas también que comenzó con el tema de los plot twists. Uh -huh. También tiene un final hermoso. O sea, no sé si tan hermoso, pero impactante. Sí, no, impactante. ¿Sabe por qué hago referencia al director? Porque todas las películas contar del sexto sentido de este director tienen finales así como medio impactantes. De, de, de, de, podemos... Eh, por ejemplo el protegido claro. ya, que también es el mismo director fragmentado, ese fragmentado, final de fragmentado yo también que para cagar y dije claro, que lo imaginé 10 años después ¿verdad? oh, qué hermoso ¿verdad? claro, y también bueno, la otra película eh, que está entre medio fragmentado y protegido como se llama? el no, oh, estoy continuando de la trilogía, si ¿sí tú? Sí, de la trilogía, está protegido fragmentado y, ¿Y? después viene el, el, el, la última la última es, eh... Ay, cómo se llama? <risas> ¿Ninguno de los dos se acordó? No ¿eh? de El Protegido Trilogía del protegido. Veamos. Unbreakable. Eh... Unbreakable es el protegido. la, la primera, sí. Eh, fragmentado y glass. glass. Glass. Glass. Ahí está. Sí. Entonces, glass, que son los tres. Él se caracteriza por tener estas finales así como más sorpresivos, más impactantes en sus películas. Sí, buena, buena, buena. Y aquí también tenemos a un Bruce Willis eh, en, en su mejor momento. Samuel Jackson, bueno, ¿qué pedazo de papel se manda en. Sí. En esa película. No, sí, en, en verdad es eh, muy, muy, muy bueno. ¿Y tú sabes quién es la señora de eh, en esa película? ¿La señora de Bruce Willis? No. Jenny. Jenny de. ¿Es ¿Eh, Jenny? Gump. De de no Penny, como dijimos, y <risa> me hicieron el, <risa> el sí, disclaimer. Sí. sí, de sí. Eh, Jenny. Eh, Jenny. No Ye Penny. Jenny. <risa> la siguiente película es para llorar a Mares. Pero a Mares. ¿Sí? Sí. ¿Cuál sería? Milagros Inesperados. Oh, de vera. O conocida también como La Milla Verde. La Milla Verde, exactamente. Oh, qué película es eh, sobre... Esta sí que es sobre cogeora. Es, es basada en un libro de Stephen King. Uh -huh. En el cual hay, están como en los años 30, 40 más o menos Está ambientada la, la serie Pillan a un loco y lo acusan de asesinato Que era un negro como de dos metros Y como era negro y estaba por ahí Lo acusan a él de asesinato Pero el loco era un pan de dios Era la persona, era la persona más buena de la tierra sí. eh, Tom Hanks se manda un papel aquí como, como el, el carcelero No, y yo creo que la mayoría del elenco Sobre todo el que hacía de sobrino El, el más pesado, al que todo le tenían mala No me acuerdo sí, cómo se llamaba no, no llama, pero... pero la película te hace sentir la mala a ese personaje sí te dan ganas te dan ganas de pegarle sí, sobre todo cuando se pite al ratón sí oh. entonces es tan buen Buena la actuación de ese gallo. No me acuerdo cómo se llama el actor. Pero en general, sí, la película, las actuaciones son espectaculares. Bueno, yo la recomiendo, a pesar de que dura tres horas y tanto. No, es muy larga. Es larguísima, sí. pero vale cada maldito segundo. Sí. De verdad, vale cada maldito segundo. Es que este, el año 99 tiene la, las mejores películas de la sí. historia. <risa> el año 99 es la puta hostia. Exactamente. <risa> Eh, van a llorar mucho con esta película, sobre todo con el final. Sí. Es muy triste el final, es muy triste, pero te deja también así con, con una cuestión adentro. Y también un plot tweet que se da al final bastante importante. Sí. Sí. sí. Eh, estaba en Netflix, me parece. Así que aprovechen de verla. Bueno, en Rolandini PTV está, así que sí. sabemos ahí que, que no hay problema. Hay una carpetita ese. especial de los 90 sí. al 2000 que hay muchas de estas películas que claro. estamos nombrando. La siguiente película, yo creo que es la más famosa de, de todo este año. En la que, eh, hay un antes y un después de esta película ¿De cuál la estamos hablando, profe? ¿De Matrix? The Matrix ¿Sí? ¿Esta es la última que nos queda en la lista o no? Es la última que nos queda en la lista, sí Voy a hacer un disclaimer también ¿Mm? Que me hizo un comentario un amigo En verdad cuando... Cuando estaba hablando de... De... Gataca, ¿Mm? Se me olvidó también nombrar otra película Que actúa Christian Bale Y se llama... y ¡Se me fue el nombre! ¿Por qué se me fue el nombre? A ver... Ah, buena el... <risas> ay, ay, ay Uy, ¿no está American Psycho en la lista? No, no, po. pero es del 99. No, no es del 99. O sea, del, del 95, 90, 90, sí, ¿no? American Psycho. Sí. pero la verdad, profe, dentro de las mejores, mejores no la pondría, ¿no? no, américa, no Se américa seco del 2000 perdón ah entonces por eso no está. Sí. sí. El... cuál dice usted de Christian Bale? ah no pero es del 2002 Equilibrium ¿equilibrium? Sí, era no el 2002. la que yo no la he visto ya. no es que es muy buena pero también tiene como toda la estética de Matrix sí vendría siendo una copia o... claro pero en... en es que hablamos de la taca y me sí, decía porque... no que era más Equilibrium pero Equilibrium es del 2002 ah, ya. así que Edu está equivocado <risa> Eh, no, pero más te, te trae un cambio completo O sea, una acción después Sí, obviamente O sea, cuando la película parte Y tú veías a Trinity ahí con el, con el computador no, Y con los pagos y que no la pescan Y que tú, tú, tú sabes que va a pasar algo Sí Me hacía la lámina vestida de cuero y todo Y cuando llegan los agentes Le dicen No, está mi hombre Y dice No, su hombre está muerto Y parte la película Al tiro con esa cámara 360 esto que es para cagar Así como ¿Qué, qué mierda pasa acá? ¿Qué estoy viendo? Y el camino de Neo Que se da en la, en, en la primera película También es, es, es asombroso O sea Cuando el loco le ofrece las, las píldoras Y cuando te das cuenta De lo que era la verdad Y la, des, la desilusión que tiene el güey, Claro La decepción La traición, hermano La decepción <risas> Y que ya no hay vuelta atrás Entonces Para mí Matrix 1 es una de las mejores películas que he visto Matrix 2 y Matrix 3 La verdad que dejan bastante que decir Matrix 2 por lo menos, el mambo en Sion Es lo mejor ah por claro La, salca retención, salca retención. Oh, bueno. la 3 el Neo se convierte en Goku y como que ya... Es que yo creo que eran un poco más de agregado nomás Ya las otras dos películas el Matrix 2 yo no la encuentro tan mala Pero obviamente no es comparable con la 1 o sea, que La 1, el concepto que te da la apertura de mente Mucha gente se cuestionó Y hasta el día de hoy insiste que vivimos dentro de la Matrix. Ah, sí. sí y que, que, el bueno. que, el, que el mundo no existe como tal. Y que, que viven también una que dicen que la Tierra es plana. Eh, eh, <risa> sí, sí, o sea, ¿para qué estamos con cosas? Sí, existe gente así. Sí. Pero esto trajo un cambio, en verdad, antes o después. Es que la película también, aparte de ser futurista, es muy metafórica. Eh, uno de repente puede elegir conocer la verdad y la verdad de repente es mucho peor que digamos vivir en una fantasía claro ¿Eh? pero obviamente dentro de toda la película van cambiando las cosas y uno puede no sé eh, cambiar también la propia realidad que vive uno luego o sea, la verdad claro el, hasta el papel del malo Uh -huh. que también es, es muy bacán el guante Cypher te, que... o... ¿Habla de Cypher o de Smith? No, no Cypher. Cypher. Sí. Que el que tiene que sabotear todo cuando los va desconectando uno por uno. Sí. Esa parte es terrible potente. No. Es potente. Sí. Oiga, pero eh, el agente ah, la, es que pasión, la gente Smith también habla. Es que la gente se manda en papel. Uy, me parece que el Señor de los Anillos del 99 también. ¿El Señor de la Anillos? Sí. No, no sé. La verdad es que no sé. A ver, vamos pero a el no, creo. Ver el 2000. no creo. Debería ser después del 99. Porque si no estás en, en, en esta lista... 2001. Ya, por eso no están en esta lista. Sí. Sí. Es que... Porque esa es obligada, debería de, estar sí, ah, Claro, el señor Smith y el... Ah, claro, también fue un elfo en esa el, Un elfo en esa película, claro Exacto Pero también uno de los mejores actores de la sí, época Sí, sí, uno de los mejores no. actores de la época Sí, en verdad, como digo, el año, para mí el año 99 fue el año que entregó las mejores películas o sea, Ese año fueron con todo Sí, no, fue toda la carne a la barrilla. Toda la carne a la barrilla, películas Oye, espectaculares le tiene, por último, le tiene fe a Matrix 4 mm, no sé yo creo que van a si es para arreglar, arreglar el cagazo que se mandaron en la tres 3 puede ser Sabes que yo no le tengo nada de fe, absolutamente nada Pero si tengo mis dudas que, que sea más una propaganda progre que... Yo creo que, que sí, por, algo así. porque los hermanos Wachowski que hicieron la primera, o sea, hicieron la trilogía original ahora son hermanas Son la hermana Wachowski Claro, sí. la hermana Wachowski Y solamente una de ellas está metida en la cuarta entrega de Mattie Que a lo mejor se le acabó la plata, entonces necesitan sí. recaudar, Luquita, Luquita Y tampoco va a estar la gente Smith de Entonces, eh... no sin la gente no, no en mí no es Matrix. No, no es Matrix. No es Matrix. <risa> Oye, pero grandes grandes películas de grandes películas, pero veredicto, ¿faltaron películas? Sí, sí faltaron. Yo cuento que faltó Lo sospechoso de siempre. ¿No la nombramos? ¿Estás no. seguro? Estoy seguro, no la nombramos. Snatch. Es Snatch, ¿Snatch cerdo diamante. Qué pedazo de película no de la bon nombramos. Negro. No la nombramos tampoco. ¿Estás seguro? Estoy seguro que no la nombramos. ¿Y estás seguro que es de los 90? ¿Es Snatch? No no no sé si Sí, es una Sí. Snatch. ¿Los otros? ¿Será de los 90? No, los otros es del 2000, me parece. ¿2000? A ver, se divertirá. ¿Es. es. del 2000? Snatch. Miguel, Estoy en el filo. En oh, el filo. Oh, es del 2000, güey. Sí, bueno. No, pero. No, lo otro me parece que es el 2001, una cosa así. Claro. Ya, pero sí, lo sospechoso es siempre que es del 95. Sí. Esa No hay como sacársela. ¿Ya? Peliculaza. No, peliculaza. También Edward Norton pegándose un papel. Que Edward Norton, Edward Norton. Podrán decir lo que quieran. Sí. Que el loco pero... se ve la cabrón chico. Todo lo que esto. Pero el loco actuando. Actuando era pero increíble. De hecho, House of Cards. Cuando el loco sale, ¿Mm? la serie se fue a la mierda. De hecho, yo no, no, no pude terminar de ver la última temporada porque fue muy mala. Sí, de verdad, fue muy pink. ¿le gusta? Sí, bueno. Oiga, eh, El Abogado del Diablo. El Abogado del Diablo. Peliculaza que es del 98, 97, por ahí. Sí. Gene Reeves y Al Pacino, en sus mejores momentos y eh, La dicotomía del bien llamado, es muy, bacán, es muy, esa, buena, es es muy sí. buena esa película Es muy buena esa película, sí. es muy muy bacán Pero sí nos faltaron, faltaron, faltaron en, esta en esta lista, lista Sobre ver. todo películas desde el 97 hasta el 99 más o menos donde se dieron mucho más Películas de renombre Siete años en el Tíbet También Qué pedazo de película es del 97? 97 Faltó Faltó esa película Sí Así que no sé Déjenlo en los comentarios también Sí pues Qué película faltó De los años 90 uh -huh. Que ustedes creen que Debería haber estado en esta lista De las 50 mejores películas Y si les gusta podemos hacerla de los años 2000 porque sí. ahí también tenemos unos clásicos y hay es que cuestiones que son muy, muy buenas, muy buenas. Profe. pero como y yo insisto para mí el como año nobilis que ¿Sí? se me denomina cuando son los años geniales ¿Eh? para mí el 99 el 99 esa, con esa cantidad de películas que salieron era pero es que yo creo que hay parte profe eh, digamos en un poco parte de las películas que, que se hicieron de renombre y que fueron muy buenas eh, y podríamos hacer un ranking después del año 2000 películas por ejemplo que hay del 2006 los infiltrados eh, gran película que usted no ha visto. Que me parece que vi parte de esa al final. Sí. Sí, estaba tratando de recordar y sí, me parece que vi parte. Pero no leí completa, así que... Ya, tiene que verla para tengo poder creerlo, hacer... Sí, el ya, ranking Pero tú no leí porque todavía no has visto el Padrino. Sí. Ya. <risa> no voy a leer. Buena, buena ranking, profe. Buena sí, lista, ¿cómo te esto? Oiga, ¿y nos trae alguna recomendación? Para el día de hoy les traigo una recomendación extraña. ¿Sí? Sí. Porque la recomendación que les traigo está en YouTube. ¿En YouTube? Sí. ¿Ya? ¿Algún Luisito como o algo así? No, no, no, no eh, El humorista chileno, Edo Karoe ¿Eh? Subió su, su show que él, que él hizo ¿Ya? Lo, lo acá un poco, pero no Y se llama eh, El Giramoto Un mundo feliz para morir Subió el show completo que dura una hora y media Así que usted puede verlo lo que hizo en el Monticello Es un show que tiene alto y bajo No es el mejor show que yo le he visto a Edo Karoe mm, No es tan ácido como lo vimos, por ejemplo, en Mentiras Verdaderas, donde yo creo que fueron sus mejores momentos. Ah, claro. Con, con esos los, chistes. Con los payajai con los payajáis, con los piropos los piropos claro el sí. loco ya no puede hacer piropos porque se le tiran todo no, encima no obviamente que no es un mundo distinto del sí. que estamos viviendo lamentablemente lamentablemente pero sí logra sacar mucha risa en varios aspectos del show sobre todo en la, en, en la parte final del show porque al principio se pone muy político con el tema del estallido social y toda la cuestión trata como de engancharse de eso de, de, de cómo quedar bien con la gente porque él participó en las marchas y toda la cuestión pero también decir que está viejo entonces ahí mole, hay estos chistes con, con relación con eso pero la parte final del espectáculo es oro puro o sea ahí te vaya a reír a, carcajar, a cagarse la risa está bien hecho y eh... Maneja muy bien los tiempos, entonces de repente vos se queda callado y tú te reís porque se queda callado. <risa> a ese nivel, a ese nivel. Como digo, él se encuentra disponible en, en YouTube, así que no hay es que estás pagando ni una cuestión. YouTube normal se estrenó hace tres semanas y ya lleva 355 mil visitas. Buena. Edo Karoe, show de cierre de la gira en moto, un mundo feliz para morir. Y lo mejor, no hace magia. Ah, ya. Así que no, no, no, no está perdiendo el tiempo en pelotudeces haciendo magia. No, no. Perfecto. Sí, el standard comedy en el Monticello Totalmente recomendable Buena, profe ¿Y usted dónde está dicho? ¿Qué nos tiene? Mire, yo les tengo eh, un jueguito nada no, para aquí <risa> No voy a recomendar un juego como tal Pero sí voy a dar una noticia De que eh, el gran juego El gran, gran Enorme, no pero intercambiable No intercambiable <risa> El gran juego de Last of Us 2 Fue el gran ganador de los Golden Joystick Awards 2020 pero si no habían más juegos, ¿por qué los juegos debían haber? ¿Cómo que no habían más juegos, profe? ¿Qué juego había este año? Habían... de digo el tiro. Eh, fa Estaba Fall Guys, por ejemplo No Man's Sky Eh... Bueno había pero, pero un juego, pero, un juego de miedo, pero había un problema. juego que no le hacía mucho el peso. Lo importante es que ganó, y esto fue, eh, estoy hablando de más o menos una previa a mm -hmm. lo que se viene, porque el 10 de eh, diciembre, diciembre eh, se celebran los eh, Game mil Award 2020. ¿ya? Esto, la transmisión es por streaming, eh, para que agenden ahí, eh, se van a hacer por... Casi todas las plataformas... ¡Hagamos un directo! ¡Hagamos un directo! ¡Ah, qué tanto cuestión! ¡Una reacción y sí, todo! Sí, pues transmitimos el tiro ahí desde Twitch ¡Ya, pues! ¡Ya! No, eso eso, ya. Listo. ¡Hagamos un directo! Y los nominados a Juego del Año son The Last of Us 2, parte 2, empezando por ahí Doom Eternal, gran juego, gran juego Doom Excelente El remake de Final Fantasy VII Si yeah, usted jugó yeah. el Final Fantasy VII de PlayStation 1 Vas a ver de lo que estoy hablando yeah. Animal Crossing de New Horizon La verdad es que este es un juego un poco más lúdico Pero sí es bastante bueno Si usted lo prueba y le gusta este tipo, tipo de juego vaya a ver. Y Ghost of Tsushima Gran juego, espectacular Nadie se esperó que este juego fuera tan grande Este juego habla de la invasión de... Japón a China Japón Exacto. No, no de Japón a China. Uno, dos, tres. Uno, tres. Probando, probando, probando, probando. Bueno, jueguenlo. Jueguenlo. <ríe> <re> <ríe> <re> <ríe> en ¿Ah? la era Endo, creo que, creo que sí mire yeah. yo lo estoy jugando hace poquito yeah. ¿ya? pero es espectacular, una gran una hay gráfica? un juego de samurai, ¿cierto? sí un juego de samurai yo vi review, algunas críticas que decían que era una, la puta, una maravilla que sí, era el, un mundo abierto sí, que el, te el, podíais perder, que, pero que eso era lo mejor exactamente, yeah. es, es lo mejor es lo mejor porque tiene unos parajes, unos paisajes y una gráfica espectacular ¿no? y la historia es súper super buena y el otro juego del año se llama Aves. que es de Supremacy Games la verdad es que no lo conozco, pero dicen que es bastante bueno creo que un juego poco, un poco más también eh, Luigi, o sea un poco más casual como animal crossing eh, pero también están nominados a Juego del Año. Ah, bueno. Así que para que lo agenden ahí, el 10 de diciembre, a las cerca de las 22 horas, en los Games of War 2020. Ya, pues ahí nos vamos a conectar entonces. Listo, pues. O sea, que un amigo me dijo que The Last of Us 2 no le gustó, porque mm -hmm. lo encontró muy progre No, la verdad es que no es progre, Según con el prisma con el cual se mire, la verdad es que no es progres. Yeah. Y yo voy a dar las razones algún día en algún video <ríe> de por qué no es progre <ríe> ¿Ya? Sí, pues tenés que subir algún un unboxing ya. O, sí, pues. Estamos. Estamos quedando corto contenido. Claro. Sí, pues no, y también eh, necesito defender un poco este juego. Y eh, ojalá que gane el juego del año, porque la verdad es bastante, bastante bueno. Yo creo que lo va a ganar. Ojalá. No, no, no veo una mayor competencia, que este año no fue como muy. Bueno, pan, pan pan panado, es que, así. imagínate ha es que sido. Es que podría. ¿Cuál es para ser el Oscar este año? Bueno? Puta. Ah. Si hay tan pocas películas que salieron que. Sí, Marvel Mulan. ¿no? No, mula, hoy, mula, mula, mula, mula, mula, mula. hoy la película mala, pero capaz que salga nominado. Capaz que salga nominado, claro. Oh. Eh, como pasa en este caso, por ejemplo, Ghost of Tsushima podría darnos la sorpresa y ganar el Gotti este año. El año pasado estaba eh, denominado un gran juego que es de Hideo Kojima, que es Death Stranding, nominado juego del año. Pero sin embargo, gana otro, un poco más desconocido, pero también es un muy buen juego que se llama eh, Seiko. También es de eh, ninjas y de samuráis y todo. Ah, ya. Yeah. ¿Eh? Así que eh, o también sea que Puede ir por ahí Puede también tener, eh, salirle gente al camino ya yeah. <risa> Así que eso pues, profe Estaríamos entonces pues? Estaríamos, Estamos llegando al final de esta edición eh, Agradecido de los que nos escuchan ¿Algunas palabritas, profe? Eh, chao <risa> <risa> Chao <risa> no, Oiga Gracias a todos Consejo, cuídese ¿ah? Ya viene fin de año, veje hígado para las celebraciones de fiesta no, no, no, sí. de fin de año Yo, soy, yo hago a la gran Tito Fernández, compadre ¿Ah, sí? Yo aguanto 6 litros y cuarto <risa> sin envase Me consta <risa> <risa> Ya muchachos, cuídense mucho, un abrazo, nos escuchamos chau. la próxima semana y chau chau chau chau chau chau La capital, la capital de los simios, los simios. ¡Hu hu